Hola, me llamo Gillian y a continuación voy a hacer un resumen de lo aprendido en informática durante este curso. En la primera actividad he seleccionado Google Chrome debido a su sencillez y gran funcionalidad. También he aprendido la gran amplitud de complementos que posee. La actividad de Blogger nos ha ayudado a compartir lo aprendido en las actividades y confeccionar con nueva información, mi ya anteriormente creada, cuenta de Blogger. En la actividad relacionada con Flickr aprendí los diferentes tipos de licencias que poseen las imágenes y qué es lo que permite cada... Twitter es una herramienta de microblogging muy útil y que ya conocía de otros años. Google Drive es una nueva forma de trabajo para mí y que me resulta muy útil ya que puedo trabajar con ella en cualquier lugar, dado que puede ser instalada en varias plataformas. Europass es una herramienta para complementar un currículum vitae y es el modelo estándar regulado por la comunidad europea. Una vez repasado lo más importante del cuatrimestre, vamos a comenzar con mi currículum vitae. Mi nombre es Kilian Pérez Socorro. Calle Olivillo, número 35, Tenoya. Mi número de teléfono es 642-857-947. Y mi código postal es 35018. Correo electrónico, Kilian barra baja vale 46 hotmailcom mi información académica se compone de graduado en eso, grado medio en instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración, calefacción y climatización, título de bachillerato y actualmente estoy cursando primero de grado en traducción e interpretación de inglés alemán en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mis conocimientos en idiomas son de inglés un nivel B2, de francés con un nivel oral básico y un poco de alemán, aprendido este año. Mi, mi experiencia laboral consta de, aparte de algunos trabajos de peñilería y carpintería, trabajé como técnico de prácticas de la empresa IRBEN SL, como técnico en refrigeración, climatización y calefacción. Bueno, esto ha sido un breve resumen de todo lo realizado este curso en informática y un repaso a mi currículum. Espero poder terminar este grado y poder dedicarme a ello. Saludos.